Eh, el director provincial de salud que nos habla de la situación del COVID en la, en la región, en la provincia, y también nos habla de un operativo de pruebas, de pruebas de antígenos para determinar focos de COVID-19. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Luis Rosario Socía, director provincial de salud. todos los puntos de vacunación para vacunas Sinovac y Pfizer. Esta semana tenemos un operativo de pruebas antígenas de las que van por la nariz para identificar los casos de COVID que tenemos en, en, en los lugares donde vayamos, a ver la incidencia de la enfermedad cómo sigue, porque la ocupación hospitalaria está muy bajita, estamos solamente en un 20% de ocupación de camas COVID. Asimismo con lo que es la la ocupación de los cuidados intensivos está muy bajito ahora mismo solamente estamos enfrentando un brote que tenemos en la comunidad de Sabana Grande de Hostos pero aquí en el municipio Cabecera y los demás municipios de la provincia está totalmente muy bajito el COVID entonces estamos haciendo 2000 pruebas antigénicas si usted encuentra personal de los médicos COVID o enfermeras COVID que están en los centros comerciales por las calles, las en los hospitales también, haciendo pruebas, déjese tomar su prueba, que simplemente estamos rastreando a ver dónde encontramos foco de la enfermedad. Déjese tomar su prueba, pero recuerde que debe vacunarse y a nuestro punto de vacunación. Ahí está este informe, como cada mañana, del COVID-19. Nos vamos entonces con lo que hicieran los organismos de socorro, ...aquí en la provincia y en la regional con respecto a las medidas de este aumento de las lluvias... ...que es más lo que hemos tenido con el paso de la tormenta Fred. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora con esta reunión que se realizó ayer en la tarde. Yo entiendo que un poco tarde se hizo esta, esta reunión, pero bueno... Se hizo esta reunión. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora. La defensa, como todos saben, es por la tormenta que se aproxima ya aquí a la isla de Santo Domingo, donde la cual estamos todos preparados, tanto la defensa civil, el ejército, policía nacional, Cruz Roja, los bomberos, obra pública, sindicatura, etcétera, etcétera. Todo el gobierno estará unido para trabajar y enfrentar esta tormenta, primero poniendo en manos de Dios. Hacemos este llamado a toda la provincia y comunidades para que estén preparados para la llegada de esta tormenta FED, el cual en las próximas horas es posible que nosotros en la provincia de Duarte toquemos parte de ella. Hacemos un llamado a toda la provincia de Duarte, especialmente bajo Yuna para que todas aquellas personas que se encuentren en un sitio vulnerable acudan a los refugios. Hemos estado tomando acciones preventivas en coordinación con todas las instituciones que estamos presentes. En una de reunión de, del comité que pasamos los planes de hemos estado revisando las zonas vulnerables. Estuvimos hoy en la mañana, haciendo un polifoneo en las zonas vulnerables como Gamba, Arenoso, la, la la reforma entre otros lugares donde la ciudadanía se está educando para que se estén acercando a los alrededores en el momento que eh, lo requieran. Además, hemos instalado a nivel de la provincia tres puntos con tres botes de rescate con su motor y su equipo de rescate acuático para, en caso de ser requerido de una situación de emergencia, por siempre, nosotros como institución para este tipo de. De eventos que se presentan eh, de los fenómenos naturales nosotros nos adherimos siempre a lo que son las autoridades en este caso la señora guardadora también a la Defensa Civil le hacemos le decimos a las personas que por favor acaten ese llamado que le están haciendo las autoridades, esas autoridades que nosotros le garantizamos eh, eh, eh, eh, en sus actuales nosotros vamos a estar presentes ahí eh, ya recibimos instrucciones de la señora gobernadora que nosotros debemos estar presentes en cada sitio que se desalojen de, de personas. Para nosotros ser garantes de los actuales. Vamos a continuar escuchando al director de la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís, señor director. el potencial número 6 comunidad de conocimiento se convirtió en lo que es una tormenta tropical que se llama la misma se localiza a unos 50 kilómetros por hora como tú puedes observar a unos 50 kilómetros al suroeste de la Ola, y unos 190 kilómetros al suroeste de Santo Domingo eh, los vientos máximos sostenidos de, de esta tormenta es de 65 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste y noroeste como tú puedes eh, observar en la imagen esta tormenta estará generando mucha lluvias, mucho campo nuboso y a ser moderado tanto como puerto, siendo intenso en algunas ocasiones. De acuerdo a los modelos numéricos de predicción, se espera que los valores acumulados de lluvia de la tormenta tropical estén entre los 100 y los milímetros de agua. Esto puede aumentar en valle pasando el tiempo y puede estar ocasional en algunos sectores como suroeste, noroeste, norte y el valle de y lo que es el valle del Cibao. Consiguiente de la defensa civil de la Comisión Nacional de Emergencia, hemos estado haciendo algunas acciones, por instrucciones de nuestro director ejecutivo, Juan Sala, y nuestra gobernadora, Nazomara Cortés, tuvimos una reunión de coordinación con directores municipales y de la región completa, en la cual para definir y consensuar lo que es el plan de acción a seguir ante el paso de esta posible tormenta. Activamos los comités de PML, en el día de ayer a las 2.30 de la tarde, eh, se activó el primero en la provincia de Duarte, presidió como nuestra gobernadora. Entonces estuvimos evaluando y estuvimos dando los pasos a seguir durante el paso. Activamos la sala de situaciones de la provincia de Duarte y de la región, la cual está conectada con nuestra sede central. Tenemos el fortalecimiento de todo el personal de la defensa civil, en los empleados y voluntarios, para responder a cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir. Estamos en coordinación, supervisión de los albergues con el Ministerio de Salud Pública, en caso de que tengamos que apegar personas por el tema del COVID. Conveniente para el día de hoy, nosotros en horas de la mañana estaremos desinfectando los albergues que comprenden Baple Sur, Las Flores, la Contreras. Estaremos haciendo polifoneo en toda la zona vulnerable, con tanto de que la población que está en la zona vulnerable pues, esté al tanto de lo que está eh, sucediendo y esté lista en caso de que tengamos que bajar. ¿A qué hora, ¿a qué hora se espera que, que toque suelo, suelo dominicano esta Pero, tormenta tropical? A partir, a partir de, la, de, de, de las 5 de la mañana, el último informe del tiempo, ya se está sintiendo uno o dos de los efectos que comprende la tormenta tropical, entre ellos las ráfagas de viento, lluvias y tormentas eléctricas. Pero en el territorio dominicano estará tocándolo aproximadamente a las oh. 2 de la tarde. ¿Por qué nosotros decimos que se vio como tarde la acción de las autoridades? Yo, yo no recuerdo específicamente la fecha, pero cuando estas autoridades tomaron posesión el año pasado, hubo un fenómeno mismo que iba a afectar el país. Y eso estuvo con un tiempo increíble, las ayudas en el Bajo Yuna, los. Todo eso estuvo coordinado con una antelación increíble. Esta también se sabía de antemano que este fenómeno iba a pasar. ¿Por qué todo esto no se hizo el martes? ¿Por qué cuando estaba la rueda de prensa de aquí de la gobernación ayer tarde, ya el fenómeno estaba en el país? Ayer en la tarde, a las 2 de la tarde ya estaba tocando tierra y, ya, y esa rueda de prensa fue posterior a esto. Por eso vamos a ver, señor director, en el, en el, en el 4, vamos a ver este post del, de los Contreras de Guaraguao, de Villarriba, que quedaron incomunicados como siempre. Por más que usted vea que nosotros aquí desde la tranquilidad del hogar no hemos visto que haya gran cosa donde las zonas son vulnerables, hay problemas. Vamos a ver en el próximo post, señor director, porque entrevistamos al síndico de Guaraguao con respecto precisamente a esta situación. Y usted sabe lo que dijo ese señor que al parecer el gobierno diluyó el plan de asistencia social de la presidencia porque él no observaba miembros de esa institución ni siquiera rondar la zona vulnerable de Villarriba y del Bajo Yuna. Estando nuestros reporteros allá, fue que llegó el director de la Defensa Civil y ahí lo entrevistamos nuevamente y entrevistamos al alcalde de, de Guaraguao, el director de la Junta Distrital, Jerónimo Paredes Gómez. Vamos a escucharlo. Bueno, es nuestro director Licenciado González, gobernador de la provincia de Guaragua, Corte. Actualmente nos encontramos en Arenosos, en una evaluación, como ya habíamos informado esta mañana, junto al equipo de rescate acuático. También nos vamos, vamos camino a Nagua a dejar un equipo de respuesta que dando su apoyo De manera conjunta, entre el municipio de Villarreal y todas ¿cuántas comunidades tenemos en Bueno, solamente tenemos los lo peinados con los Contreras, que están comunicados debido a el río Payabas. Tenemos incomunicada la comunidad de los Contreras, y creo que todavía no hay más comunidades incomunicadas, pero esperamos más, porque la amenaza que tenemos de ella, mucha lluvia, y esperamos que en la próxima horas también se encuentren los peinados y los Contreras por ambas partes las autoridades del gobierno central han tenido algún tipo de contacto con ustedes? No, no, hasta ahora no. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de contacto con ninguno de los funcionarios del gobierno. ¿Este distrito municipal tiene el privilegio de contar con un centro de acopio que sería donde se manejan todas las situaciones? ¿Han llegado ya las personas capacitadas para manejar cualquier situación? No he visto ni siquiera cómo. Antes, cuando se presentaban cosas de este nivel, siempre convocaban las autoridades. Al principio del gobierno no convocaron, con intimidad, con nominal. Pero ahora no han convocado a nadie, ni yo he sabido nada, ni visto ni siquiera los rumores. Alcalde, por ahí el plan social de la presidencia. ¿Qué ha pasado con eso? Yo no que lo quitaron. ¿no? Pienso que es una de la institución que se desarrollaron. Si no estoy equivocado, es una de ellas. Han llegado a Tú que no le viste el sitio y plan. Y eso lo quitaron. Y que es buena de la institución que suberon. Pero si no estoy equivocado, se va a una de ellas. Han llegado a Tú que no le viste el sitio y plan. Es irónico el alcalde, ¿verdad? Dice que lo quitaron el plan social. Todo esto nosotros lo hablamos es ¿eh? para, que, para que se corrijan cosas, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, si hubiésemos sido verdaderamente azotados por este fenómeno, quizás tuviéramos que lamentar cosas. Gracias a Dios, nosotros decimos que, que Dios es dominicano, Él vive aquí. Entonces, esto está protegido, este país...